No alcanzan palabras para describirte Llena mi vacío, ahora son coloridos los días grises Tu sonrisa es mi café, mis mañanas Cuando te pones mi camisa de pijama Dios cumplió mi deseo, eso yo lo creo Qué suerte tenerte aquí Tienes mi mundo entero a tus pies Delanco, qué linda te ves que yo tengo claro es Que nunca soltaré tu mano Yo sé que tienes tus defectos Que yo no soy perfecto Pero juntos somos el equipo del momento Yo seré el que te vigila Y que tus sueños no sean pesadillas Es tan sencillo amarte No quiero que estés distante Aprovechemos el instante Porque siempre te voy a encontrar Y sé que tú no me vas a fallar Tus ojos tan brillantes Que no dejan de mirar Tienes mi mundo entero a tus pies De la coque linda te ves Si hay algo que yo tengo claro es Que nunca soltaré tu mano Tienes mi mundo entero a tus pies De la coque linda te ves Si hay algo que yo tengo claro es Que nunca soltaré tu mano Solo necesito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 Nunca soltaré tu mano Tienes mi mundo entero a tus pies la que linda te ves Si hay algo que yo tengo claro es Que nunca soltaré tu mano Que nunca soltaré Que nunca soltaré tu mano oh, yeah. Lo Escúchalo, Colombia Con el amor de mi vida I'm the